Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer un top 3 de niños estafados por comprar en internet. Así que comencemos. En el puesto número 3 se ve a un señor que compró un iPhone 4 por Mercado Libre, creo, no sé, porque más que decir, no se dio sino no explica bien o no no ya y se queda profundamente callado. Espero que les guste este parte también con sus amigos. ¿Qué? Okay. Okay. había un niño que por fin compró una nintendo 2ds o algo así no me acuerdo bien cómo se llama pero pues yo mejor me esperaría a que saliera ya 3ds porque no sé en qué año lo hicieron pero ya ahorita ya no ya no vale o sea ya no ya no, ya no, ya no sirve o sea yo ya tengo ya 3ds y está bien chida y lo peor es que no entiendo porque siempre quieren comprar por internet si ya saben que por comprar por internet pues algo les va a pasar o siempre a veces dependiendo les van a estafar pero pues así quieren, ¿Qué quieren? hola gente bueno, estamos en el video en el video ya estamos en el unboxing de la consola nintendo vamos a ver en un mercado, no recuerdo dónde, me costó unos 122 dólares. Y como pueden ver, es la transparente. Red. Bueno, aquí vamos a ver sus características. Es color rojo. Viene con un adaptador de cable, un palo, una tarjeta de 4 GB y tarjeta RAP. Bueno, viene abierta porque... Normalmente para pasar la frontera y se aseguran de que sea algo que viene realmente o abren para comprobarlo es, es normal que digamos ¿Qué bueno nos disponemos a abrirlo a ver voy a aguantarlo con la mano aquí a ver a ver, a ver cómo se abre cómo se abre, abre? abre? mamá ¿tiene cutes ah. bueno con la uña ya lo tendríamos sacamos y abríamos. no es si que pensé mucho pero bueno vamos a lo abrirlo abrimos. Lo abrimos así lo tendríamos ya abierto lo abrimos ya está abierta saquemos ahí eh, típico que siempre te viene de instrucciones típico guardando una bolsa seguimos sí, no con la apertura vamos a ver qué va por aquí no sé no sé no sé no sé no sé, no sé, no sé, no sé, no sé mamá no, no, está. No, no, mira, mira, no se crean que es fácil Miren, dentro no hay nada Que son esas vergas de mano manual Es una verga de un manual En el puesto número uno Es el mejor de todos porque ahí en el puesto este, se ve como un niño que por fin compró un motoseo que la verdad yo también tengo un motoseo pero yo si sí lo compro ahí en las, esas tiendas oficiales o sea no en el mercado libre ni nada de eso porque si no pues sale algo estafado y todo eso y lo que más me sorprende es que le costó 6500 pues o sea, imagínense 6500 que a mí la verdad me costó como casi 2000 pesos o sea, no sé en qué, en dónde esté viviendo, pero pues hola amigo de YouTube, ver? oye, hoy estoy muy emocionado, muy hoy quiero es que se esto, eh, porque oye, estamos un unboxing, no sé por qué tiene esta carita, eh, esto, eh, perdón que estoy muy emocionado porque me compré un moto, c, sí, moto c, un, un celular. Que me salió 300 360. Ah, no, perdón, eh, 6500. Eh, perdón, 6500 me salió. Perdón, y que estoy muy emocionado. Y bueno, y, y, y me lo quiero abrir. Y bueno, y vamos a abrir porque quiero hacer un unboxing. Aquí tiene cinta y tiene una carita que parece el demonio, pero no importa. A ah, ah, por aquí. Ah. Ah. ¡Ah! ja ja ja. ¡Uy, yo lo ¡Ah! ¡A! Un, un chico eh, eh, y bueno y ¡A! ¡A! abrirlo Vamos ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! uy ¿sí es que está? No, no celular moto pero como cool. se va? aquí aquí fuerza ¿verdad? se había decotado ¡Oh! Aquí está la hermosura GELO moto GELO ¡Oh, y no tiene que también el celular el un trabajo le digo que te haya usado el celular me salió 6.500. ¿Qué? Mío? ¿Un control? ¿Pero qué onda? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Un control? ¿Por hay papeles. ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Un control? ¿Qué? ¿Qué? Pero? ¿Qué? Pero? ¿Qué? Pero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Entiende? Sí por lo menos sí. ¿Qué verga? ¡Y el celular! ¡El voltito celular! No, no, no tiene que estar a algún lado ¡No! ni no. nada. ¡Mi estafaro! Maldito. Todo solo me un celular no, que por cierto sí funciona pero... ¡Pero bueno! ¡El celular! ¡Y tan solo que! ¿Qué dice? Dice algo... Bueno. A ver. Dice, ay, a también ya. Dice... Por comprarle a cualquiera. Gil. que Yo Gil, ahora tengo 6500 pesos. y qué y, y, y, y, y Dolor, pero... Y ¡Me va a pegar mamá! Y, bueno, no importa. ¿Qué? ¿Qué? Es? Bueno, no tengo, no el el ¿Qué dice? yo! yo! no yo! yo!